Como cuidar y producir nuevas neuronas. Los avances que se tienen en la neurogénesis han llegado a la conclusión que independientemente de la edad podemos producir nuevas neuronas. Hace algunos años se pensaba que con la edad se dejaban de producir nuevas células en el cerebro, lo cual resulta falso. Se ha estudiado que el cerebro, el cerebro tiene cierta plasticidad, dicha plasticidad es lo que nos va a permitir continuar con nuestro desarrollo de nuevas neuronas, las experiencias moldean nuestro cerebro. El hipocampo es una parte importante del cerebro y desempeña un papel vital en el aprendizaje, la codificación de la memoria, su consolidación y la navegación espacial es responsable de aprender y retener nuevos conocimientos. La idea es aumentar su tasa de neurogénesis a cualquier edad, hasta en un 500% en algunos casos. Para cuidar nuestro cerebro tenemos que evitar el azúcar, altas cantidades de carbohidratos, comer en exceso, alimentos inflamatorios como alimentos fritos, asina, la carne y lácteos de granjas industriales. El consumo excesivo de cafeína, tabaquismo, alcohol, la obesidad, el estrés, la desesperación, la depresión. Los golpes en la cabeza son malos para el cerebro. Debemos evitar la contaminación química y ambiental. No vivir no vivir una vida aburrida, no y experimentar cosas interesantes. El exceso de televisión también está relacionado con un mayor riesgo de Alzheimer. Los cinco puntos importantes para conseguir un cerebro sano y producir nuevas neuronas. Punto número uno la dieta, punto número 2 el cuerpo, Pun punto número 3 el corazón, punto número 4 la mente y punto número 5 el espíritu. Empecemos con la dieta. Debemos consumir arándanos, los ácidos grasos omega-3, que se encuentran en el pescado, las algas, el té verde y la curcumina, la vitamina E, extracto de semilla de uva, raíz de ginseng, pilo bayas de goji y raíz de loto. En cuanto al punto número 2, que es el cuerpo es indispensable hacer ejercicio, específicamente el que aumenta la frecuencia cardíaca como el entrenamiento en intervalos de alta intensidad, también es importante el sexo, el sueño adecuado, la música, el silencio, sonidos de la naturaleza y nuevas experiencias sensoriales. El tercer punto que se refiere al corazón, necesitamos tener buenas emociones. Sentirse bien, experimentar alegría, amor. Interés, entusiasmo, emociones esencialmente positivas. Las buenas relaciones influyen en este punto que sean positivas, ya que las negativas generan estrés, ira o ansiedad. Sentir amor aumenta la neurogénesis por medio de la oxitocina, la hormona asociada con el amor y el contacto físico. En el punto número 4 relacionado a la mente, debemos practicar la lectura, la escritura, resolución de problemas, trabajo complejo que involucra el uso de habilidades cognitivas, discutir ideas y entrenamiento musical. En el último punto referente al espíritu debemos meditar, en la que prestas atención a tu respiración, y la meditación de compasión, que implica desear bienestar bienestar a los demás. La oración también puede tener un efecto similar a la meditación de compasión. Este video está basado en el libro Neurogénesis, Dieta y Estilo de Vida, del autor Brandt Courtright. Si te gustó no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita y nos vemos hasta el siguiente video. ¿Cómo cuidar y producir nuevas neuronas?